Amigos, bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Estilócrata, sabemos que tu estilo es único que siempre estás buscando nuevas formas de complementarlo sin perder tu esencia Por eso hoy te presentamos algunas opciones de botas Dr. Martens que te van a encantar desde su nacimiento en 1945, esta marca británica de calzado ha sido sinónimo de calidad y diseño. Si bien sus primeros modelos surgieron como una solución para encontrar comodidad en unas botas rígidas, hoy en día Dr. Martens es una marca que va más allá de lo convencional. Cada año lanza nuevos modelos con siluetas y materiales innovadores que se adaptan a las tendencias actuales sin perder su esencia. Las botas Doc, como también se les conoce, son famosas por su comodidad gracias a la incorporación de cámaras de aire en las suelas de goma cocidas. Además, se han convertido en un icono de la moda gracias a su popularidad en diferentes movimientos contraculturales y a figuras como a Pete Townshend, guitarrista de The Who. Por eso, te presentamos algunos modelos de Dr. Martens que puedes incorporar a tu estilo y llevarlo al siguiente nivel. Echa un vistazo. Número 1 Modelo 1460 Estas botas surgieron en 1960 para la clase trabajadora y desde entonces han sido un icono de moda. Con sus 8 ojetes y pespuntes amarillos, están disponibles en una gran variedad de colores, texturas y diseños. Son perfectas para cualquier ocasión, ya sea para el trabajo o para salir con tus amigos. Número 2 Modelo 2976 Estas son conocidas como las botas Chelsea, y tienen una historia bastante interesante, originalmente creadas en 1851, se rediseñaron en los años 70 para introducir características de las icónicas botas Dr. Martens. Son uno de los modelos más resistentes y lo mejor de todo es que no tienen cordones, lo que las hace muy fáciles de poner y quitar. Además están disponibles en una variedad de colores y texturas para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu estilo. Sin duda, son una excelente opción para complementar tu guardarropa. Número 3. Modelo 1914 Las botas altas modelo 1914 son una opción ideal si buscas una bota robusta y con personalidad. Con 14 ojales y caña alta, estas botas están hechas de cuero smooth y cuentan con pespuntes amarillos y suela de cámara de aire. Además, incluyen un tirador con el logo Airwear, que le da un toque distintivo. Con su diseño clásico pero resistente, estas botas son una gran adición para cualquier guardarropa de estilo. Número 4. 1490 Si buscas unas botas de media caña, el modelo 1490 es perfecto para ti. Con 10 ojales y un diseño único, este modelo se hizo muy popular entre las subculturas de los años 60. Está disponible en diferentes diseños, como cuero original smooth, con tachuelas y plataformas, lo que lo hace muy versátil para cualquier ocasión. Sin duda, añadirás un toque rebelde y distintivo a tu estilo con estas botas Dr. Martens. Modelo 101 El modelo 101 es el botín original de Dr. Martens, con una caña más baja y seis ojales. A pesar de su diseño más discreto, estas botas no pierden ni un ápice de la esencia de la marca. Con una construcción resistente Goodyear, y la icónica suela con cámara de aire Airwear, estos botines son perfectos para aquellos que buscan un estilo sencillo pero con personalidad. Disponibles en una variedad de diseños con cuero brando o cuero smooth, elige el que mejor se adapte a tu estilo y mantén tus pies cómodos y a la moda. Es primordial que, antes de comprar unas botas Dr. Martens, conozcas qué modelos existen y en qué materiales están disponibles no solo determinará qué botas pueden interesarte, sino también cuál es el ritual que deberás seguir para su mantenimiento. Amigo estilócrata, cuéntanos si conocías estos modelos de Dr. Martens o si los has llegado a utilizar. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios no dejes de suscribirte al canal, tampoco olvides darle clic a la campanita para que sepas por favor cuando subimos un nuevo video. Nos vemos a la próxima.